Muy buenas, soy Emilio Márquez, seáis bienvenidos a un nuevo eh, live streaming en directo eh, en mi canal y en mis perfiles sociales. Y esta tarde eh, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Eh, Gonzalo Torres, con Lead Spain de Shopify España, eh, es una persona con que conozco hace ya unos cuantos años, de hecho, de, eh, de su época en, en Malt, cuando era country manager en esa conocida compañía. Y el live de hoy eh, va a ser muy interesante porque precisamente, eh, aparte de hablar de tendencias de comercio electrónico, con eh, una eh, representante de una de las empresas más eh, mejor enteradas y mejor posicionadas en todo el ecosistema, estoy seguro que eh, por lo que Gonzalo nos puede eh, aportar al live streaming de hoy, va a resultar eh, tremendamente interesante. Y os animo a que eh, nos cortéis en la entrevista y tanto compartáis vuestros comentarios como vuestras preguntas, porque estoy con, seguro que Gonzalo va a estar encantado de eh, responder en directo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Hace unos cuantos años que no que nos conocemos uh -huh. y un placer tenerte por primera vez en, mi, en mis entrevistas en directo. La verdad que sí, eh, he tenido que, que pelear varios años para que por fin esté contigo, así que muy, muy agradecido y con muchísimas ganas de hablar contigo. Pues sí, porque eh, antes de, de entrar al, al meollo... Eh, eh, porque desde que nos conocimos en la época de donde que estabas en, en Malt, hasta que hasta tu reciente eh, nombramiento como Country Lead en España de Shopify, eh, ha habido un momento tremendamente convulso en todo lo que es tecnología, negocios digitales. Eh, ¿cómo, has ido, ¿Cómo has visto desde tu perspectiva eh, la evolución de todo lo que significa digital, eh, tanto en España como, eh, como en todo como en todo el mundo de los negocios? Bueno, pues como tú comentabas, eh, nos conocimos hace ya unos años cuando dirigía otra, otra empresa tecnológica y, y en los últimos años he visto diferentes mercados y diferentes tecnologías y en diferentes países. Es cierto que, que, claro, esto estamos hablando de a lo mejor desde 2016, 2017, cuando todo se está empezando a acelerar y, y hemos tenido un, un punto de inflexión que, que ha sido la pandemia, que, que ha generado un antes y un después, y bueno, lo que, ha, lo que ha producido la pandemia básicamente ha sido una aceleración de lo que es la digitalización en todos los ámbitos de, de, de los negocios y de la vida personal que, que tenemos. Entonces, yo creo que lo que pensábamos que iba a pasar en 5 o 10 años ha pasado en, pasó en 30 días prácticamente, que de repente nos encerraron a todos en, en casa, pero no solamente eso, todo lo que ha generado después. ¿no? Entonces, yo creo que... Es algo que iba a pasar igualmente, toda esta digitalización, toda esta aceleración y, y tenemos como varios puntos. El pre-pandemia, que ya tenemos una, una velocidad de crucero importante, la pandemia que aceleró, pero la pospandemia pandemia que ha recambiado cosas. Entonces, bueno, yo creo que, que la, el, el concepto velocidad en todos los ámbitos es lo que, lo que ha afectado y está impactando, que nos está llevando por todos lados. Pues eh, muy, muy, muy de acuerdo con, contigo sin duda alguna y, y cuéntanos brevemente acerca de eh, Shopify y tu muy reciente re incorporación a la compañía como Contrilite España. Bueno, pues realmente en Shopify lo conozco ya desde hace muchísimos años. Eh, hace, hace ya, bueno, a principios de, de 2009-2010 eh, monté una empresa que básicamente es lo que hoy es una agencia eh, de, en, que conocemos dentro del ecosistema Shopify en el que desarrollábamos webs, apps y e-commerce. En ese momento empezaba a sonar Shopify un poquito. De hecho, nuestro CTO de esa empresa, de Empel, ya nos decía, oye, ojo a, a esta tecnología que viene de América, que, que es más que interesante. En ese momento desarrollábamos, y eh, vamos, lo digo abiertamente, en Prestashop y Magento, porque la tecnología en ese momento teníamos... Y, y bueno, a partir de ahí llevé la, la empresa, me fui a San Francisco y en San Francisco ya empecé a ver la potencia de Shopify y un poco el cambio de paradigma que estaba generando. Ahí, no, ahí, de hecho, hicimos varios proyectos en Shopify y nos dimos cuenta que el enfoque de Shopify es un enfoque ligeramente diferente a lo que es un enfoque de otras tecnologías. ¿no? Entonces, bueno, pues a través de ahí eh, empecé a conocerlo, lo, lo estuve siguiendo, conocí gente dentro de la empresa y he visto la evolución. Que ha sido literalmente exponencial y más que está creciendo y que realmente está cambiando el, el, el, el modelo e-commerce. Ya no, ya no e-commerce, porque ya lo consideramos como comercio, le estamos quitando la E, ¿no? A, a todo el segmento. Eh, en toda esta etapa, he estado, como comentaba antes, dirigiendo empresas de tecnología que de alguna forma tocaban directo o indirectamente en Malt, que, que es una, una plataforma de freelancers. Tenemos nuestra propia comunidad de, de Shopify. Con lo cual tenía mucha relación con freelancers de Shopify en ese momento, cuando estaba empezando. Y hoy día, cuando, cuando ya me he unido a Shopify, me he encontrado y, y he dicho, vaya lo que habéis crecido y qué marcas tan potentes se está gestionando. Hasta que ya pues eh, a principios de este año decidió Shopify apostar por el mercado español. No solo por el español, por el E5 que llamamos, que es UK, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Y dentro de este grupo, pues Shopify, que es una empresa internacional, decide apostar, pues es cuando ya empieza a poner foco, a montar equipo directivo, equipo ejecutivo, eh, dedicar recursos y en eso estamos. Eh, llevamos literalmente desde que me uní, que fue en junio, uh -huh. pasaron el verano un poco de, de, de adaptación y es a partir de septiembre, con lo cual no hace nada, que realmente estamos empezando a hacer ruido en el mercado y se está notando muchísimo. Y te lo puede decir cualquier merchant, cualquier agencia, cualquier persona del ecosistema que está empezando a, a ver cómo el, el efecto Shopify está, está llegando a España. Uh -huh. eh, dar las gracias tanto a Anne como Paus, que uh -huh. son los primeros que nos han, han saludado por el, por el chat. Si estáis por aquí, eh, por favor, saludar para saber que estáis por aquí. Siempre anima un montón saber que tenemos audiencia y que hay una retroalimentación. Y si os animáis a hacer vuestras propias preguntas a nuestro invitado de hoy, eh, serán, muy, serán muy bienvenidas. Y más allá, de, más allá de, de, del crecimiento en el que estáis inmersos, eh, a nivel de ecosistemas, ¿cómo, cómo y ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo hoy día con el, con el retail. Bueno, si quieres, mira, si me dejas, te voy a dar un pequeño, un pequeño contexto para explicar lo que es lo que es hoy en día, eh, pero muy rápido, eh. Justo antes de, de la pandemia, como comentaba antes, ha habido un antes, un durante y un después. Eh, Estábamos viviendo un crecimiento en lo que dentro del ecosistema, dentro del, del sector, llamamos el, el directo al consumidor, el D2C, el directo customer en el que las marcas directamente tenían, gracias a la tecnología, capacidad de conectar con el consumidor final. Y esto está generando en, todo el, en toda la industria cambios muy importantes. Eh, inversiones en empresas que creo que justo antes de la pandemia pues habían eran como 3.000 millones de inversión en Estados Unidos, en, en empresas, en agencias nativas, o en empresas nativas, marcas nativas, D2C, y se está generando una, una aceleración en este sector. Se estaba desintermediando lo que era el, el, el canal tradicional de fabricante mayorista, minorista, cliente final. Íbamos directamente fabricante, conectamos con el cliente final y esto estaba generando un cambio importante y para muchas marcas suponía el cambiar procesos, cambiar mentalidad y cambiar incluso foco en recursos. Llegó la pandemia y lo que comentábamos, lo que esperábamos que iba a ser en 5 o 10 años, boom, en 3, 30, 30 días básicamente, Cambió todo. De hecho, estas marcas, más que multiplicaron, crecieron realmente una barbaridad el, el crecimiento del, del comercio D2C y eso parecía que era un efecto bastante potente, bastante importante. ¿Qué pasó después de la pandemia? Que por ciertas circunstancias y ahora mismo cambios estructurales que tenemos tanto en economía como en, en, en Internet, en el comportamiento de los usuarios, Estamos viendo una nueva evolución y de hecho Shopify que de alguna forma capta mucha información y no solamente vendemos, pa, no, no creamos productos para hoy, sino que estamos pensando a 5 o 10 años vista, estamos viendo que no es que el D2C vaya a desaparecer, creemos que es una evolución, pero esa evolución lleva a un cambio de era. Y ese cambio de era básicamente es, y podemos indagar en, este, en qué significa esto, en conectar a los consumidores por muchos caminos. Ya no significa el que, el, por ejemplo, el modelo mayorista minorista que comentaba antes vaya a desaparecer al revés. Es un nuevo camino, pero otro camino es, son las redes sociales, otro camino es el retail, es la parte, la parte eh, offline, otro camino es eh, Web3, NFTs, etc. Hay muchas formas que estamos viendo que, que no se va a centrar solamente en lo que es la propia tienda online, el directo al consumidor, sino que va a haber muchos caminos. Y esto, bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Pues bueno, son por, por varias, ya son los efectos macroeconómicos que estamos también viendo, que, que yo creo que para mucha gente no, no, es, no es algo nuevo, pero, pero bueno, eh, estamos en un momento de, todos sabemos que está entrando una recesión mundial eh, a nivel macroeconómico, eh, ya a nivel que afecta a, a, todo, a todo el sistema, pero ya entrando directamente en... En, en lo que al comercio, al e-commerce eh, compete eh, ya, el coste de adquisición está siendo muy alto, cada vez más alto, cada vez cuesta más adquirir eh, nuevos clientes. Eh, el producto, por ejemplo, el coste de producción está subiendo, el coste logístico está subiendo, esto que produce, reducción de márgenes, con lo cual es un poco tormenta perfecta para que haya un cambio de paradigma y haya una necesidad de adaptarse rápidamente a, a, a este mercado en el que estamos ahora mismo. Uh -huh. Y dentro de estos cambios económicos de macro, donde se plantea un 2023 bastante convulso, España, dentro de lo que cabe de, dentro de Europa, no parece tan, eh, tan malas previsiones, pero a nivel macro da un poco de miedito, aunque personalmente no se esté notando todavía. ¿Y qué recomiendas vosotros de cara a las marcas para enfrentar, esta época de, de cambios tan acelerados? Bueno, ahora mismo lo que, lo que recomendamos, y yo creo que aquí Shopify tiene una cierta ventaja, es que justamente en este momento de cambios tan acelerados, si tu foco no está en lo importante, estás en, en grave peligro. Y, y lo importante me refiero a que montar un negocio ya es complicado, mantenerlo es complicado. Mantenerlo en un periodo de recesión, en un momento tan convulso en el que estamos, es, es complicado. Por lo tanto, si estás, pre estás preocupado en, en, en que tu, tu web no se caiga o que, que tengas que hacer una actualización o que tengas que integrar una nueva API, a la velocidad que estamos moviéndonos y encima en un momento tan convulso en el que estamos, es cuando yo creo que sí que hay un riesgo eh, es como todo, en épocas de crisis también hay oportunidades y yo creo que las marcas que sepan entender dónde está lo importante y, y dónde poner foco en lo importante, creo que van a tener una gran oportunidad en este momento de 2023. Al final, 2023 va a ser convulso, por supuesto, y va a ser complicado, pero bueno, también es un momento en el que para aquellos, aquellas marcas que sepan hacer las cosas bien, yo creo que, que van a tener muchas oportunidades. Nos preguntan desde el chat que, en, precisamente en unos tiempos tan convulsos como los actuales, eh, ¿cuáles son los planes que tiene Shopify para el, el corto medio plazo una vez, una vez llegado a tu, a tu incorporación a la empresa? Pues mira, los planes de Shopify, lo primero, a nivel, a nivel local, lo comentaba antes, eh, que Shopify está poniendo foco en España y esto significa, y lo estamos viendo, que vamos a tener capacidad para dar servicio al mercado, y ya lo estamos viendo, en cuestión de dos meses estamos empezando a hablar con marcas potentísimas, eh, agencias buenísimas se están uniendo al, al barco, pero está a nivel local, pero voy a nivel global, que yo creo que Shopify, que es una empresa de producto en el que generamos un producto que afecta y que impacta a todos los mercados, uh -huh. tenemos varios focos que creo que es importantes importante es que la gente también conozca, porque Shopify históricamente se conoce por, por su tienda online. Pero lo que estamos abriendo ahora mismo, eh, que eso es lo que comentaba antes, que es el, el conectar con el consumidor por varios caminos. ¿no? Eh, ahora mismo tenemos un camino, es el propio camino D2C, que se, se continúa, se está fortaleciendo. Otro camino, por ejemplo, es, eh, son las redes sociales, obviamente, el canal social. El canal social, de alguna forma, hasta ahora ha sido importante, pero está empezando a coger otra dimensión y otro foco en el que también hay muchas oportunidades. Hace poco anunciamos, por ejemplo, que, que lanzábamos una integración eh, YouTube Shopping para que los creadores de contenido a través de YouTube pudiesen vender directamente. Eh, también tenemos integraciones con, con otras redes, con, con Instagram, con TikTok. Con... Entonces, básicamente... Estas integraciones lo que está haciendo es generar un nuevo canal para conectar con el consumidor complementario al canal, al canal de Sí. Ahora mismo, si estaba comentando antes, que, que adquirir usuarios cada vez es más complicado, pues es una buena oportunidad de utilizar estos canales, estos creadores de contenido. Y hay una hay, por ejemplo, una, una herramienta que se ve en Estados Unidos y que, que me gusta bastante. Todavía no llega a España, se llama Shopify Collapse. Básicamente es conectar a las marcas con microinfluencers y aquí Emilio, tú que estás aquí, yo creo que puedes decirme a ver qué te parece. Hay influencers y igual, igual no tienen el alcance que tienes tú Emilio, pero son a lo mejor con legitimidad ante pequeñas comunidades que si conseguimos conectar a las marcas con estos, eh, vamos a llamar llamarlos microinfluencers, pues es, es, se genera una conexión con una legitimidad muy alta para llegar a esos, a esos clientes que, que con performance o con, con métodos tradicionales pues es más complicado, con lo cual la parte social es un camino que ahora mismo es que Shopify siempre se ha caracterizado por, por tener alianzas muy fuertes e integraciones muy potentes y que, la, y que básicamente está, está básicamente en el, en el, en el producto que, que alguien que utilice un cliente de Shopify no tiene que hacer esfuerzos gigantes para hacerlo ya viene con Shopify otro canal que también creo que es bastante importante, es el canal offline. Decía que antes de la pandemia el, el directo al consumidor estaba creciendo, la pandemia obviamente nos llevó a todos a casa, con lo cual nadie podía comprar offline, parecía que el offline iba a desaparecer, por un momento pareció que, que el offline ya no existiría nunca más. Y más en este mercado sur de Europa, que somos esencialmente sociales, el offline está volviendo y está volviendo fuerte. En, eh, Shopify está apostando por estar en, en, en el canal offline. Eh, estamos desarrollando el punto de venta físico. Y, y como hace todo Shopify, lanza una versión, escucha el mercado, lo va mejorando. Con lo cual, ahora tenemos un, un producto que ya está entrando en el mercado, pero que lo que va a evolucionar va a, ser, va a ser espectacular de aquí a los próximos meses. Entonces, el punto offline es otro canal nuevo de venta que estamos apostando fuerte. Eh, por pues eso ya es lo que decía, estamos quitándole el aire al e-commerce. Ya esto es un, un tema de comercio. Otro canal importante es la localización con, a través de Google. Otro canal importante es Mi Mercado, ¿cuál es? Es el mundo. Tenemos Shopify Markets para que a través de, de Shopify puedas vender en todo el mundo. Tenemos el canal, el canal Metaverso, que aquí hay, he escuchado diferentes tipos de, de, de visiones, opiniones y, y bueno, y lo que te comentaba, Shopify igual está pensando de aquí a cinco años, con lo cual ya lanzamos hace poco junto con Bit2Me una integración para poder eh, comprar eh, a en Telefónica. Uh -huh. Entonces, yo creo que este tipo de integraciones son los que van haciendo que Shopify esté un poco más adelantado. Entonces, bueno, son básicamente los diferentes caminos. Imagínate que todos estos caminos están conectados. Que una persona puede ver algo físico, guardarlo, se va al canal online, lo piensa, igual ve un anuncio en, en, en una red social y todo ese camino está conectado. La marca es capaz de generar una relación con los clientes que, que antes eran caminos diferentes, ¿no? Entonces, eso hacia ahí está yendo Shopify. Cuando un player como Shopify está yendo hacia, un, hacia un, una dirección, o en este caso hacia varias, creo que, que el, el ecosistema pues debería, debería al menos ver qué está pasando, ¿no? Eh, Borja Gallego, muchísimas gracias por, por tus palabras y tenemos un par de preguntas de, de Pedro Vidal Aragón con el que pasamos ahora eh, rápidamente. Te la voy sobreimpresionando la, la primera y, y comentarte que sin duda el, el cómo ha ido evolucionando la herramienta de Shopify eh, ha sido increíble desde hace poco más de cinco años que yo hacía una prueba de concepto en mis clases de marketing y comercio electrónico de decir os enseño la plataforma y salimos de hoy de clase con la eh, tienda instalada en Shopify eh, partiendo totalmente de cero y, y desde entonces la plataforma ha evolucionado y ha mejorado de una forma absolutamente increíble y ha sido apenas un lustro. Entonces Eso... pregunta Pedro Vidal Aragón eh, ¿qué porcentaje crees que hay que dedicar a publicidad y redes sociales de nuestro presupuesto. Bueno, yo creo que no hay una respuesta concreta, no te voy a decir una, un porcentaje exacto, sí te voy a decir que en este momento en el que estamos, el prueba de error, yo, creo yo lo sabía bastante, y sí te diría que, que vayas testando diferentes canales y dentro de las redes sociales hay diferentes redes sociales, no funcionan todas igual. Entonces, yo iría probando e iría trabajando con, con datos para, para, para ver qué funciona mejor. Porque no todas las marcas son iguales, no todos los productos son iguales, ni todos los momentos son iguales. Entonces, intenta probar diferentes canales. Yo creo que los que han diversificado a día de hoy, creo que están sobrellevando mejor el momento en el que estamos. Y, y bueno, yo creo que ahí... Shopify tiene, tiene su una ventaja porque, porque es fácil integrarte rápidamente con diferentes redes y que vayas, y vayas mirando. Yo aquí jugaría con datos. Ahí hace poco, y voy a enumerar porque me, me, me gustó especialmente, una, una marca que conocía a Edu de Barner Brand, que es un cliente de Shopify, y me sí. explicaba con datos cómo está midiendo el CAC, cómo están midiendo los diferentes canales y cómo va eligiendo. La verdad es que, que, que eso, vamos, fue, fue básicamente un, un, una forma de explicar cómo elijo cuánto dedico a cada canal, pero con datos, ¿vale? Entonces, no hay una fórmula mágica. Si hubiese si una fórmula mágica, yo creo que no, no, sería tan, no sería un punto de tan, tan caliente ahora mismo. Uh -huh. eh, Andrés, si me puedes ampliar un poco la pregunta, que, que eh, eh, el término que te he comentado, si me lo puedes aclarar, vale. Ah, vale. Terminales punto de venta, vale. Mira, te paso preguntita de, de Andrés. Hablando de offline, eh, si se quiere potenciar eh, este canal, eh, el offline, ¿qué sentido tiene limitar los, las localizaciones de los terminales punto de venta eh, si tiene que estar asignado a un location eh, concreto? Me supongo que será una pregunta concreta de la plataforma, entiendo. Sí, exactamente. Yo creo que, por supuesto, para... Ha dicho, Andrés, si tienes más preguntas, luego me, me localizas y te, te digo en concreto. Ahora mismo, eh, el tema, como comentaba al principio, cuando Shopify lanza un producto y está pasando con, con PIO, está pasando con, con Markets, por ejemplo, saca una versión y empezamos a mejorar. Eh, se vienen muchas novedades en los próximos meses que vamos anunciando y que van mejorando. Y lo que hace Shopify es escuchar al mercado Parte de mi, de mi función también es hablar con los diferentes equipos del mercado español para reportar qué necesidades hay en el, en el, en el propio mercado y, y poder mejorarlo. Entonces, ahora mismo somos conscientes que tiene ciertas limitaciones. Aún así, está entrando bastante bien en el mercado, pero igualmente yo me esperaría, intentaría ver qué actualizaciones están llegando. Hay un truco, básicamente, que si alguien quiere saber por dónde va Shopify, y es echar un vistazo a qué está pasando en Shopify Estados Unidos porque siempre se suele testar allí lo primero y luego llega para acá. Y en el punto de venta en concreto hay, hay bastantes novedades, pero igualmente eh, esta pregunta eh, que es muy particular, házmela por privado o algo me escribes y así te, te digo exactamente, te soluciono, te, te explico hacia dónde vamos en, en punto de venta. Vale. Eh, antes de, vol de, de volver al, al guión de la entrevista que tenía yo planteado hacerte. ¿Un coste de adquisición de cliente de 7 euros eh, en temática de mascotas? ¿Lo ves razonable? Bueno, depende también el, el retorno y, y el producto muy genérico. Eh, hay diferentes tipos de, produ de, de producto para mascotas y, y el margen que tengas también. Pero lo que comentaba al principio, cosas tan concretas, eh, ahora mismo puede haber canales que te optimicen ese, ese CAC y yo los probaría, sin duda. Y también hay, hay otros, otros canales que pueden, por ejemplo, no, no funcionar. Si, tú, si solo estás utilizando un canal, te diría que pruebes varios y que hay, y que hay valores. Eh, el caca está subiendo muchísimo, con lo cual en la, tendencia, en, la, en, la tendencia, en la tendencia creciente que estamos teniendo, sinceramente no te sé decir si 7 euros hoy por hoy eh, es algo tan, tan exagerado, pero yo probaría varios canales. Pues Andrés, Pedro, espero que, que os haya eh, parecido interesantes las respuestas. Eh, David, muchísimas gracias por, por tu saludo. Gracias, Pedro, por tus palabras. Y, y retomando, eh, dentro del momento macro… Eh, Inflación, crisis energética, problemas de suministro, problemas de logística. ¿Cuál, cuál crees que sería el, el reto más complejo en el que los clientes de Shopify se están encontrando? ¿Y, y cuáles serían los principales las principales formas de encararlo de cara al año que viene? Bueno, esto está pasando en todo el mundo, que afectará a unos mercados más que, que a otros. Mm. Obviamente va a afectar en muchos... En Estamos, como comentaba al principio, eh, está aumentando el coste de adquisición, está aumentando la, el coste de producción, está aumentando el coste de logística. Esto está generando reducción de márgenes, con lo cual ser más creativos, eh, buscar otros canales, que yo creo que va a ser como el, el punto de hoy de, de probar diferentes canales para, para encontrar cuál es el camino perfecto para llegar al consumidor. Y, y claro, esto estamos hablando de muchísimo trabajo y muchísimo prueba-error y muchísimo foco y muchísimo análisis. Ahora mismo, en el momento en el que estamos, ya no es una velocidad por vender rápido o por alguna forma ser más rápido que, que otros, sino es velocidad de adaptarse al cambio que está pasando con el mercado en sí. En ese sentido, te diría que Igual que parezco Bueno, voy, voy, a, ser, voy a ser directo porque por favor. Shopify tenemos una, una pequeña ventaja en este sentido por el modelo que tenemos. Eh, el modelo de Shopify es, como sabéis, es un, es un SaaS, es básicamente. Shopify tiene más de 5.000 ingenieros trabajando en un producto, más millones de aplicaciones, más posibilidad de, de crecerlo y, de, de, y de, de, de personalizarlo. Con lo cual, si hay cualquier nueva integración, Shopify se encarga de hacerlo. Entonces. Shopify se encarga de todo esto, tú encárgate a encontrar tu camino, a mejorar tu producto, a optimizar tus costes para, para llegar a vender. Entonces, ¿qué pueden hacer hoy los, los clientes? Eh, ser muy rápidos, adaptarse muy rápido, escuchar al mercado y, y poner foco en lo importante. Yo, vamos, eh, esa parte, y, y, y aún así nada, tampoco va a ser fácil porque uh -huh. el, el contexto en el que llegamos eh, va a ser va a ser un reto, también es verdad que va a haber ganadores, igual que va a haber empresas que no puedan, que lo van a pasar muy mal, va a haber también ganadores y, y, y es lo que suele pasar en estas crisis, ¿no? Eh, por cierto, desde que, desde que ando por internet en el 92, hace unos 30 añitos aproximadamente, se lleva comentando que, que, que la digitalización, la transformación digital, internet, las redes, iba a provocar un, eh, un avance muy rápido de, de necesidad de adaptarse, de cambiar las cosas, de que las empresas se adaptaran, de, de que todo iba a cambiar, pero posiblemente ya nos hemos llegado al momento en el que las cosas están cambiando. Eh, y ese, esos distintos cambios de era, pues ahora mismo se ven precisamente con, porque en estos momentos de cambio, de que si problemas logísticos, que si inflación, de que si un montón de situaciones que en realidad nadie ha visto nunca antes, ¿estamos realmente ante un cambio de era con todo lo que ello implica? Sí, sí, sí, estamos en un cambio de era. Nosotros ahora mismo en Shopify estamos. Tomándolo como un cambio era fuerte y estamos dedicando grandes recursos para intentar ver qué está pasando de aquí a cinco años, lo que comentaba, no solamente a lo que, a lo que está pasando hoy, hoy día. Eh, ahora mismo, pues, si hace, justo antes de la pandemia, se está moviendo el dinero hacia una dirección, las empresas estaban cogiendo una dirección, las empresas a nivel, a nivel incluso eh, grande… Que era el D2C, el directo al consumidor, el, el quitar ese canal de intermediación. Ahora mismo, por ejemplo, ese nuevo canal, por ejemplo, pues son, son también los marketplaces. Hay que estar también por ahí. Y eso es complementario a tener tu canal directo, a estar conectado con marketplaces, a tener conectado redes sociales. El, entonces, el cambio de era, eh, nosotros lo anunciamos este año en, en verano a través de una, un evento, bueno, es online, que se llama Shopify Editions, que recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo porque anunciamos más de 100 actualizaciones de nuevos productos y, y actualizaciones de productos existentes, en el que ahí justamente se va viendo hacia dónde va, va Shopify, por eso no es un secreto. Nosotros lo estamos yendo para allá y lo anunciamos y, y estamos trabajando fuerte en ello. Entonces, ese cambio de era está, está representado en, en todos estos cambios que de repente Shopify ha decidido hacer. Antes teníamos el foco en, en, en lo que os comentaba el D2C, antes el foco en, en markets, en POS, en FTS, en, en, en bueno, la parte de, de, de redes sociales, con lo cual, bueno, es, ese es un poco el, el cambio de ahí. Este cambio de era va a venir asociado a cómo las marcas empiecen a, a, a adaptarse. En, durante la pandemia hubo varios casos de éxito muy fuertes, muy buenos. Como os decía, la pandemia fue un momento en el que el comercio electrónico explotó. Tengo un caso particular que me gusta, me gusta mucho contarlo, porque es un buen caso de éxito eh, aquí en España. Eh, la empresa Hanun eh, empezó con Subify en 2020. En 2020 cogió una velocidad espectacular. Contrataron más de 35 personas durante la pandemia. Cuando estábamos con una época, ¿os acordáis del ERTE, etcétera? Ellos estaban contratando. Y, y han salido a bolsa hace, hace unos meses uh -huh. eh, o sea que imaginaos lo que, lo que supuso por ejemplo estos ganadores, ¿qué va a pasar ahora? en este momento, pues también habrá otros ganadores eh, y habrá empresas que sepan hacerlo muy bien y que vayan de, de 1 a 100 muy, muy rápido entonces vuelvo a lo, a lo que comentaba al principio es un tema de velocidad y, y que si tú tienes lo importante que es pensar bien en tu negocio la tecnología ya se encarga Shopify, pero tú te encargas de tu negocio, creo que hay buenas, buenas oportunidades. Además, hay una cosa también, y eso también va a unirlo con esta pregunta y con la anterior que me hacías. El, el modelo de negocio de Shopify, que no sé si mucha gente la conoce, pero que creo que es muy relevante, sobre todo por este momento en el que estamos. Shopify gana si los comercios ganan. Shopify está hecho para el comercio, no está hecho para el consumidor final. ¿Vale? Muy claramente. Está hecho para el comercio. Es un producto que hacemos para los comerciantes. Y los comerciantes tienen que utilizar lo mejor posible nuestro producto para que con su negocio den el mejor servicio al consumidor final. Con lo cual, de forma transitiva, estamos llegando al consumidor final y dar un mejor servicio, pero poniendo el foco en el comerciante. Nuestra visión son los merchants, son los comerciantes. De hecho, como datos, por cada 38 dólares que genera un merchant que utiliza la tecnología Shopify de media, Shopify gana un dólar. Esto es lo que el coste de tener toda la tecnología desplegada de Shopify si elijo trabajar con Shopify. Entonces, más nos vale acertar con los nuevos productos que estamos lanzando y evolucionarlos, escuchar al mercado. Por ejemplo, la pregunta que me pasabais antes de POS es una muy buena pregunta. Y más vale escuchar este tipo de cosas para seguir evolucionándolas. Y hacer que los merchants que utilicen, los comercios que utilicen Shopify ganen, porque de así, de esta forma, Shopify ganará. Si no, Shopify no existiría. Eh, Jorge Arias, muchísimas gracias por tu aportación dentro, de, dentro del chat. Y, y todos estos cambios que, en los que estamos inmersos, eh, ¿cómo están afectando al consumidor final? Porque entre, entre búsqueda de ofertas, pero... Ofertas ya se buscaban antes, entre eh, un poco de miedo al gasto y de, y de plantear ser un, un consumidor cada vez más experto, pero desde sí. tu punto de vista, vuestro conocimiento en Shopify, el consumidor, ¿cómo está eh, cambiando sus hábitos con toda esta situación actual? Mira, hay una hay un reporte que salió a eh, McKinsey en el que comentaba que ya el ochenta y pico por ciento de, de consumidores eh, priorizaban el precio vale, eh, con este nuevo cambio de, de hábito al final esto es una cosa que, que, que tenemos que ser conscientes que, que, al fin, que el precio eh, va a ser una variable importante y esto nos va a afectar directamente ¿vale? nosotros lo que estamos haciendo es productos para generar relaciones con clientes eh, y esto Va a hacer que en un momento en el que tenemos por una parte, con la, base, la base genérica de, de, de la población va a mirar el precio. Bueno, aquí tenemos un, una barrera importante a nivel gran escala. Por otra parte, los consumidores van a ser más exigentes, contrastan más con Internet, lo piensan más. Y por otra parte, ya no es un punto transaccional, ya no es te vendo un producto y ya está. Vale. Hay un mercado genérico de, de, de las commodities, del producto rápido quiero ahora, eso es una cosa diferente. Ahora estamos hablando de, del producto, de generar una marca, una relación. Cuando, cuando un merchant, de hecho eso lo digo como, como consejo también a todos los merchants que puede haber por aquí. Cuando haya una transacción, no os enfoquéis en ganar la transacción. Enfocados en ganarse al cliente. La transacción puede quedar una y puede que el cliente no vuelva. Pero cuando estés en ese momento, ved cómo vais a ganar al cliente. Cada transacción, mirad qué hay detrás de la transacción, quién es el cliente detrás y cómo generar la relación para que ese cliente vuelva, generar confianza. Y, y ahí Shopify está poniendo muchos recursos y, y está desarrollando mucho en producto para dar herramientas a los, a los comerciantes, a los merchants, para que generen estas relaciones. Porque al final, una transacción te puede salvar un momento dado, puedes generar un ingreso rápido. Pero un cliente es lo que realmente hace que tu negocio sea estable, sea sólido y crezcas, y bueno, pues como, como un Hanum, por ejemplo, que llega a salir a la bolsa. Uh -huh. se, está, se está calentando el chance y empiezan a... a, a, a uh -huh. sí, el número bueno. de preguntas. Y nos pregunta Rafael, eh, ¿qué nos puedes contar eh, sobre la evolución del social commerce? Bueno, eh, gracias Rafael. Eh, bueno, aquí podemos estar... Esto puede ser solo una sesión, ¿eh? <ríe> Creo que, bueno, primero... Hay, hay, hay plataformas que todavía no entendemos cómo funcionan que estamos todavía entendiendo los algoritmos eh, para ver cómo, cómo funcionan pero creo que el social commerce que hubo un antes una, una, un repunte de hace unos años, al de ahora creo que es diferente y, y voy a ir a un punto concreto y a una oportunidad, no sé si eres merchant o eres usuario eh, o eres cliente, pero, pero creo que el social commerce tiene una nueva forma de llegar al consumidor. Ahora se consume muchísimo vídeo. Tenemos tres segundos para enganchar a, un, a una persona en un vídeo, con lo cual los formatos están siendo cada vez eh, más potentes. El, el engagement de Instagram. Eso lo leía en un post el otro día de, de, de otro merchant que escribía bastante y que, que le sigo bastante, eh, que es, es malísimo. Entonces, hay una oportunidad fuerte. Estamos todavía entendiendo lo que significa Social Commerce hoy, que no es el mismo que hace unos años. Y hay otra cosa que, y voy a repetirme otra vez con lo que comentaba de los microinfluencers. No los influencers que, con que conocemos que tienen miles y millones de seguidores. Estoy hablando de esas personas que tienen a lo mejor 2.000 seguidores, 3.000 seguidores. Esas personas tienen una legitimidad muy fuerte de cara a esa microcomunidad. Entonces, si somos capaces de detectar a estas personas y generar colaboraciones con ellos, estamos llegando a una comunidad con una legitimidad muy fuerte y el social commerce es básicamente lo que nos puede permitir a llegar hacia, hacia ellos, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Por otra, pues, vamos un poco un paso más allá, que creo que todavía hay mucho, estamos experimentando, experimenta, eh, explorando que, que es el, el, el, el metaverso o el comercio ya a nivel... A nivel eh, del más allá, iba a decir del más allá, pero sí, más o menos, en el que es otro tipo de, de comercio. Ahí te diría que no es lo que hoy por hoy sea lo que vayas a dar a las empresas, pero sí pondría un ojo, al menos escucharía lo que Shopify está haciendo porque, porque, bueno, puede haber oportunidades. Eh, pregunta Fernando Aparicio, TikTok Shop es cliente, competidor o las dos cosas. Gracias, Fernando. Esa pregunta me la haces otro día en persona. <risa> A Fernando le conozco. Eh, un abrazo. TikTok es cliente, es competidor. Eh, ahora mismo, yo creo que en el momento en el que estamos, te diría que son las dos cosas. Eh, realmente, estamos en un momento de que, que de generar colaboraciones y de intentar sumar más que restar. Porque justamente el, el, el ganar el comercio no significa que Shopify gane, significa que el comerciante gane. Es decir, si volvemos al, al modelo que teníamos, eh, que os comentaba, de que Shopify solo gana si conseguimos que el merchant gane, tenemos que generar todas las herramientas para que el comerciante llegue. Si esto supone generar una alianza con TikTok, por ejemplo, eh, y esto va a sumar a, a este comerciante y ese comerciante va a crecer, Shopify va a crecer. Entonces, Estamos en un momento de alianzas y de ganar todos juntos. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado y cómo evoluciona el, el, la integración y las alianzas. Pregunta Jorge Gran Delgado si tenéis previsto incorporar en Shopify Markets la posibilidad de tener en un mismo producto distinto SKUs para cada mercado país. Mira, eso creo que lo comentaba antes, eh, que es un, una pista que podéis tener para, para analizar lo que Shopify, en ese sentido Márquez está, está incorporando. Eh, mirad qué está haciendo Estados Unidos y qué está desarrollando en Estados Unidos porque esto va, va a dar pistas. Muchas veces nosotros desde, desde el mercado local podemos anunciar lo que está en el mercado local y nos, nos, nos ceñimos aquí, pero es verdad que es, es evidente que ya en editions tienes información, te, te aconsejo que mires en, en editions, pero más allá, en, en productos que estamos lanzando en otros mercados, eh, te puede dar, te puede dar bastantes pistas. Vale, pues eh, Fernando nos da las gracias por tu uh -huh. eh, por tu respuesta anterior. No, Fernando y... es le que voy, voy a ver en el e show entonces por eso tiene que estar de acuerdo, porque si no. <risa> <risa> <risa> en el Inchon, nos vamos a ver prácticamente todo dentro de un par de días. A ver, a ver. Entonces, eh, antes de pasar a la pregunta de Freddy, eh, ¿qué impacto eh, está dejando hoy día Shopify a nivel local? Pues te digo datos del año pasado, porque todavía este año estamos, estamos ya acabándolo. Y, y el año pasado fue un año muy fuerte eh, de Shopify. Pues mira. El mercado, de hecho, fue una de las razones también por las que Shopify decidió poner como prioridad a, a España, y, y ha tardado unos meses en, en hacerlo realidad. A nivel de puestos de trabajo, si contamos todos los empleos que se generan a través de los merchants, de los, cuando, bueno, los comerciantes en España, fueron más de 16.000 puestos de trabajo, 16.300 puestos de trabajo se generaron el año pasado, durante 2021, eh, con comerciantes que utilizaban Shopify. A nivel de GNV, de, del volumen de, de transacciones, los comerciantes, los comercios, las marcas de, que operan en España, generaron más de 2.500 millones de transacciones. Entonces, eh, y, y, y el tema está que, que la, la tendencia ya a nivel mundial sigue creciendo. Es impresionante la cantidad de, de nuevos productos que se venden cada segundo en el mundo las cantidad de operaciones que generamos entonces al mercado local pues imagínate lo que son más de 2.500 millones de, de transacciones más de 16.000 puestos de trabajo eh, entonces bueno eh, es el impacto que estamos generando pero no solamente esto eh, eh el, las cifras me gustan bastante pero pero casi me quedo con varias historias que estoy viendo de, de comerciantes que, que gracias por estar en Shopify, por tener la tecnología y, y, y no tener que estar pendientes y esta frase os prometo que me han dicho varias personas en varios eventos, que es, ahora que uso Shopify, duermo mejor. Esto no lo estoy diciendo, no es una publi, esto es real, eh, porque, bueno, ahora, por ejemplo, os doy un... un, un... <risas> Gracias, Jorge. Eh, ahora que, que viene el Black Friday, es un momento muy complicado. Igual me vas a preguntar luego, pero, pero para adelantarlo, el, la capacidad de absorber picos de ofertas que podemos tener y picos de demandas que podemos tener en, en momentos puntuales, con Shopify esto está resuelto. ¿vale? Entonces, no tiene que estar pendiente, no tiene que ser que si se cae la web, que se si tenga que actualizarlo, que se si tenga un fallo de seguridad. Entonces, bueno, yo creo que, que esto, esto impacta más, en la, a mí me impacta más las historias que estoy escuchando y cada vez que alguien me dice lo que está impactando y lo que está creciendo o que se ha contratado a alguien más gracias a que es con Shopify puede poner el foco en, en el negocio, que lo otro que obviamente es muy importante. ¿eh? Uh -huh. Y una pregunta que me suelen hacer la cobra y no responderme respondérmela porque eh, uh -huh. casos concretos. Eh, eh, ¿Puedes citar algún caso concreto de caso de éxito local que nos puedas compartir? Sí, sí, sí, sí. Uy, es que tengo muchos. Eh, y luego, luego, además, es que no, no digo alguno y me regañan, pero, pero sí, a ver... Em... Antes he citado varios, ¿eh? he citado a Hanon, he citado a Barner, que le saludo a, a Edu eh, de Barner porque me parecen que son unos genios. Me gusta mucho una marca que además tengo que decir que soy fan, que se llama Minimalism Brand. Eh, por la transparencia, por cómo enfocan la sostenibilidad, los mensajes. Eh, enhorabuena, chicas, porque estáis haciendo un trabajo espectacular. Mm, conoceréis a Scalpers. Aquí con Fátima, pues me dijo el último día que, que estuve con ella que, oye, nombres calpes, que estamos con vosotros y yo, por supuesto, aquí, aquí lo estoy haciendo, Fátima. Eh, tenemos a Pompey, tenemos a EcoAlf eh, y tenemos, o sea, te puedo seguir diciendo, eh, pero, pero, pero, pero bueno, por no citar, tenemos muchísimos en España y muchos que la gente no conoce. Y la magia de todo esto eh, es que, como tú decías, Emilio, tú en tus clases... Me enseñaba Shopify y en poco tiempo podías tener a gente haciendo un piloto de e-commerce, ¿verdad? Sí. Es que con, esa, con esa misma tecnología, hay gente que está, hay empresas que están facturando cientos de millones con la misma tecnología. Es decir, un emprendedor que tiene una idea de concepto y quiere lanzarlo y probar algo en el mercado rápido y puede lanzar algo, está usando la misma tecnología que está usando una empresa multinacional que esté vendiendo en. Varios decenas de países y que esté facturando cientos de millones. Eso para mí me parece que es espectacular. Y pasamos a otra pregunta de chat de Freddy Abraham Guevara, que ¿cómo ves el impacto del dropshipping en el comercio y cómo Shopify se apoya en este tipo de estrategias? Bueno, el dropshipping se creció un montón durante la pandemia. ¿vale? Entonces, es cierto que, que Shopify... Eh, Permite hacer dropshipping, eh, pero ahora mismo te diría que el foco lo estamos poniendo en, en generar otro tipo de modelos eh, que no el dropshipping. Entonces, mm, estamos ahí, o sea, lo puedes generar dropshipping. Mm, Shopify está de, desarrollando tecnologías, productos, actualizaciones a dar valor a... a, lo, a al producto, al comerciante, a, más allá que, que del dropshipping. Entonces, Ajá. es una pregunta que, que, que creció en la pandemia una barbaridad. Ahora mismo, eso es una buena pregunta para investigar. No sé si es un tema de post-pandemia o, o qué, pero sí que estamos viendo que, que hay un, un, una bajada de, de, de, de, de movimientos. ¿Puede ser también, ojo? Por el tema macroeconómico que estamos viviendo, porque al final el dropshipping no deja de. Si estamos reduciendo márgenes, puede que haya modelos de dropshipping que no tengan tantísimo sentido, aunque les cueste más conectar. Eh, está interviniendo en el chat el último entrevistado, justo de la semana pasada, Fernando Ojeda de We Are Machine, eh, que usan Shopify desde hace varios años, ah. 18 clientes en México, una herramienta súper modular, escalable y totalmente recomendable gracias, gracias Fernando, por dejarte de caer. por Fernando, el Si estás por el show salúdame que te invito a una cerveza. Mm. Entonces, a ver, a ver. Y llegamos a momentos como el Black Friday, el Cyber Monday, eh, el, del, el del año pasado fue totalmente convulso, donde mm. había unos problemas de cadena de suministro absolutamente increíbles y donde el, el, el Cyber Monday y el Black Friday parece más el month el black month uh -huh. eh, el mes directamente más que el día o la semana. ¿Qué nos cuentas desde la experiencia de Shopify con el Black Friday, Cyber Monday de esta temporada? Bueno, mira, te cuento que el, es un momento muy importante ¿eh? para los merchants. Eh, de hecho muy, le ponen mucho esfuerzo a este a este periodo del año y es verdad que no es un día, hay que prepararlo previamente. Durante un año estoy viendo incluso estrategias para intentar ir más allá del, del Black Friday eh, que, y, y he estado en varios eventos que se analiza exactamente qué significa Black Friday y qué impacto positivo y negativo puede tener en la economía, ¿vale? Eh, pero te diría que en 2019 hubo un Black Friday Cyber Monday, en 2020 hubo uno diferente, en 2021 hubo uno diferente y ahora en 2022 va a haber otro Black Friday diferente. Diferente a los últimos cuatro años. Pues ¿Qué así. significa? Vamos a ver. Eh, sí que es cierto que, que la capacidad de adaptarnos a lo que va a pasar eh, va a ser muy importante. Y a ver, cosas que seguro que van a pasar. Va a haber un pico en demanda, con lo cual va a haber un pico en, en, en, en voluntad de, de compra por parte de los usuarios. Eso va a ser así. Puede que este, la, este Black Friday sea más parecido al de, al de 2019 con lo cual si más o menos eh, tenemos el histórico podemos comparar y, y creo que mi, es mi sensación, esto ya es personal, eh. creo que eh, va a ser una curva un pelín más planita, ¿vale? más que tan, agu tan agudizada como que, que otras veces, pero creo que va a ser un buen momento para lo que decía antes, que las marcas aprovechen esta oportunidad para ver más allá de cada transacción de Black Friday y ver el cliente que hay detrás. Que no se queden en la transacción pura, que no se queden solamente en el... Obviamente van a facturar mucho más en Black Friday, pero que intenten ir un poquito más allá a ganar clientes y no ventas. ¿Y qué visión entonces tiene para todo lo que está por venir y a lo que nos enfrentamos? Pues... Yo creo que lo he estado comentando durante toda la sesión, hablando contigo, pero creo que estamos en un cambio de era y, y bueno, sinceramente creo que va a ser apasionante porque se van a redefinir nuevas reglas del juego eh, se van a ampliar mucho las fronteras la, las empresas van a tener más oportunidades no solamente local sino internacionalmente la venta ya no es solo un canal ya no es el, pu el puro escaparate online que teníamos hasta ahora sino que son muchos canales se van a, se van a estar definiendo durante los próximos años Escenarios que no teníamos contemplados, que no existen hoy. Uh, no, no puedo anticiparlos porque seguramente no existan. Entonces, creo que vamos a estar, los próximos 1 a tres años que vienen, con muchísimas novedades que van a ir apareciendo eh, cada, cada, cada muy poquito. Entonces, creo que va a haber, va a haber ganadores y perdedores, metemos. Como ha habido anteriormente, ¿eh? como hubo la pandemia, como antes de la pandemia, pero creo que hubo, hubo, hubo, hubo esta, esta bipolaridad, ¿no? de, de empresas que han, que han conseguido tirar para arriba y empresas que no han conseguido. También creo, y es una cosa que, que sí que estamos viendo, Shopify hasta ahora se ha, se ha percibido como una, una tecnología para emprendedores o para el long tail. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que grandes marcas, y grandes empresas, están empezando a considerar a Shopify como su herramienta por defecto a nivel de e-commerce, y esto para muchas empresas grandes eh, les, está, les está gestionando un, un cambio también de, de paradigma, ¿no? Entonces, esto significa también que las personas dedicadas a tu plataforma de e-commerce ya igual no es tanta gente como tenemos, no es un perfil como el que tradicionalmente hemos tenido, sino es un perfil más estratega, más analítico, como comentaba antes, las preguntas que comentaban antes, trabajar muy bien con datos ese perfil growth y eso puede ser o a través de tu perfil tu, tu gente interna a través de agencias que hay espectaculares por españa que te ayuden tanto a entender bien el comercio tu, tu modo de negocio entender también cómo vender internacionalmente ahí le hago un guiño por ejemplo a fernando eh, apareció de ambos que tienen una, una empresa bastante chula para para poder vender internacionalmente entonces creo que estamos montando ese ecosistema de, de, de players, de jugadores, tanto en la tecnología como en crecimiento internacional, que bien jugado va a dar muchas oportunidades. Eh, eh, Steven, eh, qué bueno verte y escucharte, y muchas gracias, gracias por, por saludar. Mm -hmm. Y eh, tenemos... Eh, un comentario, un comentario sobre cómo lo organizo de Fernando, precisamente preguntándote sobre el día de solteros, pero antes eh, nos comentaba Jorge que de su, los 170 e-commerce con los que ellos trabajan, eh, el 10% aproximadamente están implicándose en el día del soltero. Entonces, volviendo sobre la pregunta de Fernando, ¿participáis en el Día de los Solteros o lo hacen activamente los usuarios de la plataforma? Pues ahora mismo te diría que lo desconozco, ahora mismo estamos muy enfocados en, en, en definir muy bien los siguientes pasos de, de Shopify y igualmente algún equipo dentro de, de, de los, los que tenemos en España que lo estén gestionando, por mi parte lo desconozco, pero vamos, me enteraré y, y te diré, ¿vale? De, de si estamos participando. Realmente ahora mismo Shopify estamos participando en una cantidad de acciones espectacular, de hecho, te diría que no te podría decir todas de memoria porque es inabarcable. El equipo está trabajando, como os decía, ¿eh? y, y esto viene de hace dos o tres meses en, en ampliar el alcance que tenemos. Entonces, el, eh, seguro que hay algún equipo por ahí que esté, esté trabajando. También es verdad que... Um, nos veremos en el show. Así que, bueno, básicamente lo desconozco, pero lo mismo. Si hay alguna cosa que, que os interesa especialmente, me podéis decir por privado o me decís durante el show o por redes sociales, si es contexto. Mm. Eh, comentaros a los que estáis de audiencia que eh, nos queda poquito para, para terminar esta entrevista en directo. Habíamos planteado eh, rondar aproximadamente sobre la hora, llevamos 54 minutos, con lo cual, si queréis aprovechar para hacer vuestras preguntas, aprovechar ahora que nos quedan apenas unos minutitos. Y quería retomar una, una pregunta que yo tenía anterior eh, de Pedro Vidal Aragón, en el que eh, preguntaba qué es hacer las cosas bien, pero yo te lo, te lo concreto es qué es hacer bien las cosas en <risa> Comunicación. Vale. Mira, muy buena pregunta, Pedro, porque de hecho no hay, no, no, no es una, no es, no hay una respuesta bueno, te voy a dar la respuesta exactamente que es hacer las cosas bien. La Hacer las cosas bien, para mí, es poner el foco en lo importante e intentar no, no, no perder el tiempo, no, perder, no, no poner el foco en cosas que no son importantes. Esto lo digo en general, ¿eh? eh y cada modelo es diferente y cada modelo es, es, es, es único. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, una cosa que te puedo concretar es poner el foco en una transacción y no en un cliente. Para mí, y esto se puede hacer de muchas formas, no, no estoy en una tecnología concreta ni en un modelo concreto. Eso, por ejemplo, creo que, que muchas empresas que ven, y eso, y eso se extrapola a, a mirar al corto y largo plazo. Entonces, ¿qué es hacer las cosas bien? Es intentar mirar de forma estratégica a largo plazo, es hacer los acuerdos concretos, es intentar mirar más allá, como comentaba, de la transacción pura. ¿vale? Entonces, Ahí para mí es hacer las cosas bien, pero lo repito, cada negocio es único, cada modelo es único y cada eh, persona es de una forma hacer las cosas bien. ¿vale? Eh, tenemos en, eh, rascando los últimos minutos, ¿Mm? eh, preguntita de Freddy de eh, qué apoyo logístico ofrecéis desde Shopify a los clientes y qué tipo de formación ofrecéis. Hoy por hoy, y, y voy al mercado español, lo que ofrecemos a nivel logístico son integraciones con, te diría, los mejores partners del mercado. Entonces, eh, hace poco, mmm, bueno, te, tenemos varias integraciones con, con, con operadores tanto de software de gestión logística, con operadores propios logísticos. Lo bueno de Shopify es que tú puedes elegir a una cantidad bastante importante a los, a los principales operadores logísticos y a través de ellos puedes conectarte. Básicamente no sé cuánto conoces Shopify, pero te, te doy un, unas pinceladas. Shopify tiene el core en el que intentamos abarcar la mayoría de, de los casos de uso de, de los comercios. Luego tiene para allá donde no llega un montón de aplicaciones y de integraciones y es ahí por ejemplo donde en España tenemos integraciones con los principales operadores. A partir de formación, bueno, pues cada proveedor, cada partner tiene aparte su propia formación para, eh, para, para una vez que te integras con ellos. La integración es realmente, realmente fácil y, y es más un tema de decisión. que Y además, mira, esto me ayuda para ir a la pregunta anterior de hacer las cosas bien. Eh, hacer las cosas bien es tomar buenas decisiones y no estar... Pendiente de, de cosas que a lo mejor no te permitan llevar, tomar buenas decisiones. Una, un proveedor, una decisión de un proveedor logístico es, por ejemplo, una decisión importante que hay que tomar. Totalmente. Eh, muchísimas gracias, Pedro, por, por tus palabras. Sí, eh, Fernando, muchísimas gracias. Espero a muchos de vosotros, espero que nos veamos en Lee Show. Eh, me han comentado también que habrá bastantes bastante personas del equipo de, de Shopify por allí, ¿verdad? Sí, sí. sí. De hecho, tened en cuenta que Shopify en 2020 decidió trabajar de forma remota en todo el mundo y a muchos será la primera vez que nos vemos cara a cara a pesar de trabajar día a día a nivel remoto. Entonces, sí, sí, estaríamos por, por, por el e-show eh, conociendo, hablando con, con, con, con la gente... El otro día antes comentaba un compañero decía, bueno, vamos a poner qué objetivos tenemos del e show. ¿Vale? Entonces, uno de los objetivos que tengo yo personalmente es conocer mejor el mercado español, escuchar el mercado español, ver qué necesidades tenemos, qué, qué problemas y qué pains, qué, qué te, tenemos en el mercado español para trasladarlo a Shopify y que, que, podamos, que podamos reaccionar y que podamos adaptarnos. Eh, pregunta, Fernando, en el en el descuento, porque <risa> ha hablado antes de Shopify Collapse. Pero eh, has comentado que si ya estaba en España, si iba a llegar. Está en Estados Unidos todavía. Vale. ¿vale? Y como comentaba Shopify, en, en el fondo tenemos un ADN bastante innovador, bastante emprendedor. Que de hecho es parte también de que los que estamos dentro no nos gusta tanto. Eh, Shopify normalmente sacamos un producto, lo sacamos mejor en Estados Unidos, un mercado, probamos que esto funciona, lo mejoramos, luego llegamos con una versión Lite, a otro mercado, seguimos escuchando mercado, vamos mejorando, eso lo hace Shopify, no hay que mejorar, por parte del, del cliente no tiene que hacer nada. Entonces, ahora mismo esto en particular está todavía en, está en Estados Unidos, si buscas colabs, verás información y, y bueno, pues vamos a ver qué tal reacciona el mercado, qué tal funciona y en función de cómo funciona, de cómo reacciona el mercado, pues veremos si se expande a otros mercados. Eh, cómo se expande, en qué formato, bueno, eso el equipo de producto que es gigante lo, lo, lo hará, pero particularmente a mí de las cosas que ha lanzado Shopify, que hay muchas que, que lanzan continuamente, que, que me, ha, me ha hecho más sentido. Mm. Voy a ir comenzando, aviso a navegante, voy a ir comenzando la clausura del live para daros tiempo a los últimos comentarios y, y a lo mejor alguna pregunta de descuento. A ver, eh, comentaros, si os ha gustado este, esta entrevista, que, que realmente, eh, por los años que nos conocemos, sabía perfectamente que, que Gonzalo iba a ser una, un entrevistado de fábula y de lujo. Ante todo, darte muchísimas gracias, porque creo que... que, que algo no tan habitual que, que uno se ponga en directo, que, que empiece a recibir preguntas y que sin ningún tipo de cortapisas pues te ponga a responder. Muchísimas sí. gracias ante todo. Pero eh, si os ha gustado, por favor eh, compartir antes de que se cierre este live, pues, tanto los que estáis en LinkedIn o en YouTube o en Twitter o posteriormente lo resubiremos en diferido a más redes. Si os ha gustado, por favor un like dejar un comentario ahora, pero sobre todo compartir en vuestros perfiles sociales para que esta misma entrevista llegue a más audiencia y, y puedan verlo más personas y disfrutarlo, porque creo que la última hora, justo llegamos ahora a la hora justa, creo que ha sido una clase magistral de, de un profesional con unos conocimientos amplísimos y que Gonzalo Torres es alguien que merece la pena escuchar tanto en online como si lo veis en persona en, durante los próximos días en el e shop. Eh, Gonzalo, muchísimas gracias por, por compartir a totalmente de una forma tan abierta tus conocimientos y experiencias, que donde has podido aportar maravillosamente y donde hay, también has dicho que no conocías, pues con toda la, con toda la sinceridad y la honestidad que habitualmente no se suele tener eh, tan abiertamente. Y qué? antes de cerrar, Gonzalo, eh, preguntarte, ¿algo que quisieras comentar con lo que antes de que vayamos a cerrar no quisieras quedarte con ello en la punta de la lengua? ¿Algo que compartir antes de ir cerrando la entrevista? Bueno, eh, sobre todo quiero darte a ti las gracias, eh, si la verdad es verdad que está muy cómodo contigo, y también gracias a, a la gente que ha estado aquí, que, que el tiempo es lo más importante, entonces que hayan dedicado un poco de su tiempo pues lo, puedo, lo agradezco enormemente y, y a las preguntas, porque ha habido preguntas muy buenas, como decía, aquí estamos para escuchar, no tenemos todas las respuestas, pero estamos para escuchar, tomar nota, pasarlo a Shopify, pasarlo al equipo y seguir mejorando. Entonces yo sobre todo quiero decirle a la gente que está por aquí escuchando que no, no tengáis reparo en, en darnos vuestro feedback, porque estamos aquí para esto, para, para escucharos, para, para trabajar juntos y, y trabajar mano a mano para para al final crear el mejor producto y que, que esa parte por lo menos te resuelta, que luego lo demás ya, es, ya va a ser complicado, así que que al menos os facilitemos la vida de lo que podamos. Pues eh, a todos los que habéis estado, muchísimas gracias por vuestro tiempo, comentarios y preguntas. Y Gonzalo, todo un honor que hayas visitado mis perfiles sociales y te hayas dejado entrevistar. El muchísimas gracias y nos vemos los próximos días. Gracias, Emilio. Un abrazo. Saludos.